Nosotros somos la librería CLI estamos ubicados en las Abadías, en Mérida. Y bueno, llevamos ya cinco añitos abiertos. Bueno, el proyecto escolar nos lo presentó un distribuidor de libros que nos comentó de que la Junta de Extremadura estaba preparando una plataforma digital y nos pusimos en contacto con él a través de la página web. Pues bueno, es pues una rama más de que no teníamos, las ventas digitales, la venta de, de licencias, un poquito... Lo que va siendo lo que va a ser el futuro. Y bueno. eh, hemos comprado licencias digitales a título personal, pero, pero no de libros, han sido más bien de música, algunas películas. Sí. que tiene el proyecto? Puede ser que de momento ahí tenemos que ir en, en diferentes páginas web, diferentes mecanismos, cada, cada editorial te pide unos pasos. Le falta ahí un poquito la globalización sí. de todas las editoriales. Empezamos a acercarnos a las nuevas tecnologías, empezamos a acercar. Que no solamente esas cosas que vemos para Madrid, para sitios grandes, sino simplemente que en Extremadura nos vamos poniendo al día de lo que tarde o temprano será el futuro. Con la plataforma, con la gente, con todos nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Siempre no... cualquier problema que hemos tenido no lo han solucionado. Se han preocupado de que todas las licencias estuvieran rápidas, estuvieran al momento, que los clientes no, no tuvieran que esperar ni nada a la hora de, de activarlas y de que tuvieran el funcionamiento...